Vigésimo capítulo provincial de México Occidental, generando vida. ¿Quiénes participan en el capítulo provincial? En el capítulo provincial participan el hermano provincial que concluye y el que va a iniciar, así como los hermanos delegados capitulares y algunos observadores. Como sabemos, el hermano Miguel Ángel Santos termina su servicio como provincial y el hermano Luis Enrique Rodríguez es quien comienza. Ellos dos, son los únicos miembros de derecho para participar en el capítulo provincial. Los demás participantes son elegidos por todos los hermanos y se les llama capitulares. Serán 22 hermanos en total, dos de ellos de derecho, 15 de México y 5 de Haití. En esta ocasión, los hermanos capitulares son Todos los demás hermanos están invitados a participar como observadores. Además. Te invita a laicas y laicos maristas para que participen como observadores invitados. Y te preguntarás, ¿qué sucede en un capítulo provincial? De eso te platicaremos en el próximo video.